Hola, buenas tardes, me llamo Camille Dumes y voy a hablar un poco de cómo cambiar tus hábitos. Lo que hago yo con una amiga es que cada vez tengo, tenemos un, un talleres con alumnos de la universidad para aprender a hacer nuevas cosas uh, que sean más saludables y que consumen como menos plástico. <música> Fácil de cambiar sus hábitos poco a poco, como hacer una cosa nueva al mes o dos, que intentar cambiar todo en una vez. Y también es más, eh, no sé, es más eh, guay de hacerlos con gente y con, con amigos y que hacerlo sola en su casa. ¿no? Así podemos eh, disfrutar del de, de momento también juntos. Eso es un poco el mente de de los talleres uh, ecológicos que hacemos con mi amiga. Si quieres um, uh, pagar menos electricidad <ríe> y consumir menos energía, solamente puedes uh, desenchufar tus aparatos o comprar la multiprisa y ponerla en modo off cuando no usas tus tu, tu, si, aparatos. El